¿Qué sé yo? Buongiorno cari amigo, da no, Pablo El giorno de hoy doy el benvenute a todas las personas que se han inscrito y a las que ya sí son inscritos. Gracias veramente, Para mí es un honor que tú te seas inscrito a este canal y que me estás guardando Para el giorno de hoy, ¿qué cosa voy a fare? Voy a fare un circuito de ejercicios para mantenerte en forma, pero el giorno de hoy ya tenemos de de un peso yo tengo pues cuesta bolseta de 3 kilos si tú no hay un peso puede prender una una botella de agua una confesión de de cual cosa el de, detersivo de cualquier cual cosa puede prender ok voy a hacer 7 otros 8 ejercicios un circuito donde voy a laborar un poco la gamba el glúteo el brazo todo el cuerpo y uno 2 tres un ejercicio aeróbico de movimiento ok Prima de iniciar eh. que nos manque nuestra hidratación Ok, perfecto, hidratación, muevo un poquito las bracha las bracha Ok, muevo el pie, muevo el pie pues Este circuito yo lo, el giorno de hoy Como estamos en primavera yo lo voy a repetir en tres vueltas, tres vueltas Yo solo hoy alegro, contento Porque eché la primavera Puedo moverme, puedo sonreír, Todo tranquilo, la salud está bien Cierto, no una lira, pero no hay problema con la lira Si eché la salud, la salud es una fonte importantísima de riqueza Ok, me muevo, me muevo, me muevo Ok, muevo un poquito la, la gamba Ta, ta, ta, ta luego la otra si, sí, me piego salgo un pochino salgo un poquito salgo un po salgo, salgo ok hacemos un poquito de de corsa en el posto corsa corsa, corsa corsa, corsa. ok saltino va cuesta, cuesta, cuesta vamos a hacer 10 10 va 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ok, corta, corta me piego nuevamente, salgo perfecto, como he dicho prima voy a hacer estos 6, 7 ejercicios donde vamos a elaborar el todo nuestro cuerpo importantísimo un peso, un peso. Cualquier peso que tú casa te va a servir. va ¿Vale? Voy a meter mi, mi timer para iniciar nuestro circuito. Para meterte en forma a casa, subito. ¿Dónde la, la aplicación? Que no la veo, no veo el, el timer. Timer, ¿dónde ¿no es timer? Timer. O sea, prepárate. 3, 2, 1, via. 4, 3, 2. 1, 0. Nuestro primer ejercicio, vamos a hacer esto, así, este movimiento, así, el batito cardiaco sale, tira el brazo avanti, Ta, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, segundos, con 15 segundos de Lento, lento. Se siente ya la fuerza de la bracha. Ta, ta. Continua. Continua. Ok. Nuestro segundo ejercicio que vamos a hacer. Vamos a hacer este. Este tipo un swing. Cuesta así. Cuéntame. Importante. Piede. Más aperto que la espalda. Más aperto que la espalda. Más aperto que la espalda. Cuál. la postura. Guárdala. Ta, ta, tra. Poca fuerza en el brazo. poca fuerza en el brazo. poca fuerza en el brazo tra, tra, tra, C. C. C. C. C. C. La primavera. Tira. Fuerza. Fuerza. tra, tra, nuestro próximo ejercicio vamos a hacer un poquito de escuote. importante que el ginocchio no supere la punta del pie. Me concentro, uso la fuerza de, del abdomen, todo mi cuerpo. Vamos a hacer esto, así, pues guarda. Escendo, salgo, escendo, salgo, escendo, salgo derecho escendo. Escendo. Escendo. Escendo. escendo, salgo, escendo, salgo, me concentro, salgo, escendo. Sango, exciendo, sango, exciendo, sango, escendo, sango, escenda, sango, exciendo, sango, exciendo, sango, exciendo, sango. Ok, nuestro próximo, vamos a parar, a fondo, a fondo, a fondo, a fondo, vamos a andar a fondo indietro, ta ta ta, encrochando, encrochando, encrochando. Prepárate, prepárate, cuatro, cuatro, ta, dietro, encrocho, debo piegare, guarda, debo piegare, encrocho indietro, ta, tiro avanti, ta, tiro avanti, ta, tiro avanti, ta, tiro avanti, ta, tiro avanti, ta, primo encrocho, dopo tiro, encrocho, tiro, encrocho, tiro. Encrocho, tiro, encrocho, tiro, va. encrocho, tiro, encrocho, tiro, ok, perfecto, Haz eso, vamos a hacer un poquito de fuerza en la espalda, fuerza en la espalda, Pacho espalda 1, espalda 2 y topo, vamos con el abdomen, no puesto, 1, atrás, lentamente, ta, Ta. Ta. Piego el esquina de rita, su su pa su su su su su su su Ma. su Dopo de esto, vamos a hacer para el abdomen, para el abdomen, el abdomen. Cuerpo dirito, piego de ginocchio. Va, si sí va, si sí va, prepárate, prepárate, va. Uno, dos, este es por un laboro de espalda. Ah. Lentamente. ta, ta, a casa puede prender el ferro, una péntola, cualquier cosa que sea pesante. La confesión de... De... De agua. Sí. Todo el peso que tuvo hoy. Son, tú voy. Son son conciliados para la señora María. La señora Claudia. Aunque para Carlota. Sí. Sí. La señorina ¿Tú? niña Ok, perfecto. Vamos a hacer... Adesso abdomen, abdomen, abdomen, abdomen. Abdomen. Abdomen. Abdomen. abdomen. Abdominales Plan, plan, plan, plan Plan Bardo de frente. Mantente firme, mantente Mantente Ok, perfecto. Ahora, Rusia, Twist, Rusia, Rusia. Al su pie Pacho. Uno, uno, uno, uno. Ok. La primavera. Ah, qué belleza, qué belleza la vita. Da, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco. Sí, sí, sí, sí. Tú lo pail con la confesiones de agua. <ríe> Con la confesiones de, de, de la babiati. El detergente, ¿no? <ríe> Dale. Continua, continua. Sí, continua, continua, continua, continua. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Vamos a iniciarlo nuevamente, nuevamente de capo, de capo, de capo. De capo, de capo. De capo. Con este movimiento, ta, ta. Primero iniciado con, con destro, ahora sinistro sinistro ta Muévete, muévete. Alegría tu cuerpo, ¿no? Alegría. Estos ejercicios hoy son, son fáciles, pero en el canal sí son otros ejercicios, digamos, más difíciles, difíciles. Ok, vamos a hacer nuestro nuestro swing de esta forma de la. Después del lo hago de frente. ¿Ok? ¿Ok? Sí va, si sí, va. Prendo, prendo, va. va. Esto, así. Poca fuerza en el brazo, poca fuerza en el brazo, si, sí. si, sí. ta, si, sí. ta, cambiamos, si, sí. sí. contraigo el glúteo cuando salgo, contraigo el glúteo, guarda ¿vale? espinta, espinta, espinta, espinta, si, sí. no puedo encuestar, cual continúa, cual continúa, escuote, Así que escote, escote, escote, escote, escote. Vamos a hacerlo de esta forma, guardando de... Cuidar. El próximo lo pacho de pronto. Vale, vale. Salgo. Salgo. Salgo. vamos, Salgo. Salgo. vamos a tener un poquito de movimiento, tra, tra, tra, Tra, tra tra tra tra tra presente no? tra presente tra. ok nuestro próximo nuestro próximo vamos a hacer a fondo y avante primero de un fato indietro a eso avante avante alternato alternato ok si sí va, si sí va, uno ta ta, ya lo avante, ya lo avante ta, pa, avante, ta, Dentro, ta. ta, pa, ta, pa, ta, pa, pa, pa, ta, pa, ta. pa, continua ta, que el ginocchio no supere la punta del pie sí se va ok resiste si vamos a parar un poquito de espalda piego el ginocchio abro un poquito la espalda como cuando prendo el vaso no ok lentamente tra tra tra Tra, tra, tra, lento, si sí, lento, lento. <ríe> piensa positivo, piensa siempre positivo. Ah, tú no te puedes fermar en Mai a la prima dificultad. La vida siempre te mete tantos obstáculos, pero tú debes de capir cómo <tose> tomar las soluciones, tomar las soluciones. ok vamos a hacer el próximo de brazo. Eh, y andiamo con nuestro ejercicio de, de abdomen, ¿ok? Abdomen, abdomen. Piego, piego. Prendo con la torta, prendo la torta. Ah, lentamente, lentamente, lentamente, sí. Lentamente, sí. Lentamente, sí. Lentamente, sí. sí. Presente. yo que esto lo concilio, yo lo repito, un, tres vueltas tú a casa lo puedes hacer 4 vueltas y a la semana unas 3 vueltas a settimana. más bien, eh? sí si, ah, continua, continua perfecto, ¿cuál continua? continua el, el, el, el. russi twist, russi, russi, russi, twist otro cual, apacho de fronte Toca, toca, toca, toca. El gente que dirá, no, Pablo, mete la espina dietro de, de la pianta, así le da un poquito de sosteño adentro. Niente, niente, niente. Uno, en due, en uno, en due. La belleza es salud, la salud es belleza. Justo, ¿no? Mantente, mantente firme, mantente firme, mantente firme, mantente Sí. Sí, va siempre a tu... Lado. Ok, cuál continuo? Cuál continuo plan, plan, plan, plan, plan, plan. plan. pones lo que hay pronto? Llámosla, yes. el saquetino. Ah. Ok, perfecto. Ay, ay, ay. Puedo colocar la mano por pues, si avanti avanti y como voy, como te sea más cómodo. Seño de gracia, adoraciones. Topo de esto, vamos a iniciar de capo. Mantente firme, firme, firme, no se mola más, no se mola más. Manca el último esfuerzo, el último, el último. El último. Ok, el último, el último esfuerzo, el último, el último, el último. Se la falla Pablo, se la falla la señora María, la señora Claudia, la señora Marcela. No se enferma, Piu. Ok, último va. Ta. Ta. Vamos a parar un poquito, Piu. Piu veloce, Piu veloce. Veloce el pie. Veloce, veloce, veloce, veloce. Se, se, se, se. Mueve el brazo. hay 15 segundos para para prender un gocho de aria respirare todo lì, si sí, si sí. guarda talones talones talones guarda ah, ah, continua brucha brucha no este esfuerzo vendrá pagato cual continua continua swing ta ta ta swing swing swing de frente swing de frente lo facho de frente lo facho ok prepara abro, questa es la misura misura la espalda, va, va, puesto ah. ok si sí. si sí. poca fuerza en las manos, poca fuerza en las manos, poca fuerza, poca fuerza, più dietro, più dietro, dietro, dietro. el glute se siente, se siente en que la esquina se siente, se siente, si sí. andiamo forza si, sí. ecolo es, como me piace si, si Ah, ja, ja, ja. Sonríe de que la vida es bella, ¿no? Sonríe que la vida es bella. Hay la salud, hay un techo, una casa. Sal eh, contigo. sigue. Escote, escote, escote, Escote. Escúrate. En español se dice sentadilla, sentadilla. Ok, va, va. Ta, tiro, salgo. Ta, tiro, salgo. Ta. Piro, ta. salgo, tiro ta. que el ginocchio no supere la punta del pie. Y tiro, salgo, y tiro, prendo, salgo, desciendo tiro, salgo, Echendo, ta. salgo, tiro, salgo, salgo, desciendo tiro, salgo, salgo, desciendo tiro ta Voy continuo. Vamos a palo en dietro, en dietro, en dietro, en dietro, encrocho en dietro, così. Ta, tiro, ta, tiro tiro la, la bolsa avanti. encrochado Vamos encrochato, encrochado vale. Encrocho, tiro. Encrocho, tiro. Encrocho, tiro. Encrocho, tiro. Encrocho, tiro. Encrocho, tiro. Encrocho, tiro. Encrocho, tiro. Encrocho, tiro. Encrocho, tiro. Encrocho, tiro. Encrocho, tiro. Encrocho, tiro. Encrocho, tiro. ¿Cuál tiro. <tose> continua? Ejercicio de espalda. Espalda, espalda. Siente la gama, ¿no? que están prendiendo potencia, ¿no? Prende la torta, el vasoyo. Va. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Sí, sí, sí, sí, resiste. Resiste con un brazo. Ah. Solo con uno. Tra, tira, espinge, espinge, espinge, tra pinche, tra, nos pinche, tra, nos pinche, tra, ok uh. manca el alto brazo, luego finalizamos con nuestros ejercicios, pene el abdomen, con el Russian Twist, elaboramos un poco el girovita, el ubrico. y el otro, si elaboramos el abdomen el plank, piego, ok, c, sí. c, sí. viva la primavera, no? que la jornada estamos transmitiendo desde milano ¿no? desde cuadro de san siro <ríe> ok Ay, manca poco Ay, manca poco. lentamente lentamente lentamente lentamente si ce la fai ce la fai todo este esfuerzo vendrá pagado no lo so si domani después domani en un, año, en un año lo importante es que tú Calidad de vida mejores. Eres siempre en forma, en forma, en forma por la salud, más que por la parte estética. La salud es belleza y la belleza, aunque salude. Okay, va Ta, ta. Le entoco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. C C C C C C C C C C C C C Dale, resiste, resiste, resiste, resiste, resiste. Último, con el, con el plan, el último, el último, el último, el último. Dale, dale, dale, dale, dale. La señora María, Marcela. Malnolia, Lidia okay. Carlota Concéntrate El ponte, el ponte, el plan El plan ¿Sabes qué récord en una dona? 4 horas 20 tu homini 10 horas de Madonna, Jorge. Ah. Yo lo he repetido tres volte Tú a casa lo puedes hacer cuatro volte Gracias, gracias. Sono honorato que tú hayas hecho esta, esta lesión este, este, entrenamiento. Gracias veramente. No te olvides de hacer stretching. Gracias, gracias veramente, gracias veramente. Si tú ancora no te has inscrito, inscríbete a eso. Láchame tu comentario. activa la campanita, así seas tú el primo en que te arribe la notifica De cuore, Pablo.